La cintura pélvica está formada por los dos huesos coxales, ¿vale? Estos dos huesos coxales van a estar unidos por delante en una articulación que es la sínfisis púbica. No solo eso, sino que se unen por detrás al sacro en una articulación, ¿vale? Que estoy delimitando ya de aquí, que son las articulaciones sacroiliacas. Por otro lado, tenemos la pelvis ósea, y la pelvis ósea se trata de, pues, un anillo completo compuesto por cuatro huesos. Estos cuatro huesos son los dos huesos coxales, el hueso sacro, ¿vale? y el hueso coxígeo. ¿Cuál va a ser la función? Bueno, pues, sostener tanto la columna vertebral como las vísceras pélvicas. Y por otro lado, lo que va a hacer será también unir las porciones libres de los miembros inferiores al esqueleto axial, Vamos entonces a estudiar, pues, eh, el, uno de los huesos coxales, ¿vale? Para eso, bueno, pues, tengo estas dos vistas, ¿de acuerdo? Una es una vista lateral y otra es una vista medial. Lo que me llama la atención es que, bueno, pues, he pintado eh, esta, este hueso coxal pintado de tres colores. ¿Por qué? Porque está compuesto por, tre, por la fusión de tres huesos, ¿vale? Entonces, tenemos en la parte superior del hueso coxal está formado por el ilio. La parte ínfero posterior está formada por el isquio. Y la parte anterior inferior está formada por el pubis. El ilio, el ilio, voy a eh, distinguir un cuerpo ¿vale? y el ala del ilio. ¿Vale? El ala del ilium, fijaros que se proyecta en sentido superior. ¿vale? Y, bueno, pues hay un borde, este borde superior, ¿vale? Bueno, pues se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca, la superior. Este borde recibe un nombre, es el de cresta ilíaca. En esta vista lateral también voy a poder, pues fijaros, ver estas líneas que vienen por aquí, ¿vale? Bueno, pues estas líneas son las líneas glúteas, ahí se van a insertar los músculos glúteos. En una vista medial, bueno, pues en una vista medial, ¿vale? Yo voy a distinguir, pues, una depresión, ¿vale? Es lo que denominamos fosa ilíaca esta fosa ilíaca ¿vale? está separada del cuerpo del ilio por una línea ¿vale? que estoy dibujando aquí es la línea arqueada ¿Vale? en esta vista medial pues eh, dentro del alas, posterior inferior fijaros voy a encontrarme estoy aquí subrayando pues una área rugosa ¿vale? esta área rugosa ¿Vale? Se le conoce como superficie auricular. ¿Vale? Y esta superficie auricular se va a articular con el sacro, ¿vale? formando la articulación sacroilíaca. Va a estar delimitada superiormente porque por la espina ilíaca postero superior e inferiormente por la espina ilíaca postero inferior. Vamos a pasar al pubis, En ¿vale? el pubis, bueno, pues yo tengo que identificar dos ramas, ¿vale? Fijaros aquí, yo tengo lo que es la rama superior... ¿vale? ...y una rama inferior. ¿vale? La rama superior, ¿vale? Se va a extender desde el acetábulo hasta el cuerpo, ¿vale? Y va en el sentido inferomedial... La rama inferior, bueno, va del cuerpo hasta unirse con el isquio y va en sentido latero-inferior. ¿Qué relieves o depresiones nos vamos a encontrar en el pubis? Bueno, pues, por un lado, en la vista lateral tenemos aquí lo que se conoce como el tubérculo del pubis. ¿Vale? Y en esta vista lateral, perdón, medial, pues voy a encontrarme un borde este borde que es antero superior y se conoce con el nombre de cresta ilíaca. ¿Vale? Esta cresta ilíaca se va a continuar, fijaros, pues con esta línea que estoy dibujando aquí, vale, que es otra cresta, que es la cresta pectínea y que vamos a poner aquí cresta pectínea. Esta cresta pectinia ¿vale? bueno, pues se va a extender en dirección latero superior a través de la rama superior del pubis y se va a fusionar con la otra línea que teníamos en el ilion, que es la línea arqueada. Pasamos entonces a estudiar el isquio. ¿Vale? Y en el isquio, bueno, pues yo voy a poder eh, diferenciar un cuerpo y también voy a poder diferenciar lo que se denomina todo esto, que es la rama isquiática, ¿Vale? que se va a unir al tubis. ¿Qué relieves vamos a poder eh, identificar? Pues dos, principalmente, vale. Por un lado tenemos lo que es la espina isquiática, que es esta estructura de aquí, y también dentro eh, pues de la rama isquiática, en la parte más posterior, bueno, pues la tuberosidad isquiática, ¿vale? Es, eh, pues, eh, una estructura en la cual vamos a cargar todo el peso del cuerpo cuando estamos sentados. Y ya por último lo que vamos a hacer será señalar, pues, dos estructuras importantes dentro del hueso eh, coxal, ¿vale? Esta que veis aquí, que se trata de un agujero, ¿vale? Que estoy dibujando ahora de color azul. Este agujero, este agujero se le denomina agujero obturado. ¿Vale? Este agujero obturado es el agujero más grande del esqueleto. Está delimitado, fijaros, por el pubis, ¿vale? Y por la rama isquiática, ¿vale? Y, eh, bueno, pues va a estar cerrado, que ya lo estoy poniendo así, por una membrana, que se denomina membrana obturatriz. Y lo estoy escribiendo aquí, ¿vale? Membrana obturatriz otra estructura pues eh, importante en la cara lateral ¿vale? será esta que estoy marcando aquí de negro ¿vale? y que se denomina acetábulo ¿Vale? el acetábulo se trata de una fosa profunda ¿vale? que está formada, fijaros, por los tres huesos es donde se van a fusionar los tres huesos formada por el cuerpo del ilio, el cuerpo del isquion y por el pubis. Este acetábulo, esta fosa profunda, ¿vale?, se va a articular con la cabeza eh, del fémur. Y en el acetábulo, pues vamos a poder eh, ver, pues en la cara inferior, podemos observar, fijaros, la incisura acetabular. Esta incisura acetabular, bueno, pues a través de ella van a transcurrir vasos y nervios y se va a fijar, pues, algún eh, ligamento del fémur. También tenemos, pues, una superficie, ¿vale? que estoy señalando aquí, es una superficie lisa, ¿vale? que es una superficie articular. Se le denomina a esta superficie capa semilunar y, bueno, pues... Luego tenemos la parte más externa, que es el reborde del acetábulo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre cintura pélvica y pelvis ósea. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta ahora, chicos.